¿Qué pasa familia? ¿Cómo estáis todos? Espero que todo el mundo esté súper bien en el día de hoy Porque chicos, el que os trae un nuevo video misterioso de Fortnite en la temporada 6 Novedades y secretos de la flecha de Fortnite han aparecido Gracias a la última actualización tenemos todas las novedades de la flecha Y qué estará sucediendo próximamente en el juego Además ha aparecido una nueva isla misteriosa La cual todavía debemos saber por qué y qué es lo que va a llegar con esa isla Algo increíble está a punto de suceder en el juego Desde luego que sí Y hemos descubierto algunas cosas que os van a encantar saberlas Antes de todo ya saben que con un poderoso like apoyan muchísimo al contenido Así que chicos si dejáis un poderoso like Ayudaréis muchísimo al Titan Neox a seguir subiendo este contenido Así que si os gusta este contenido Dejar un buen like y suscribiros ahora mismo Ya que sé que muchos de vosotros no estáis suscritos Suscríbete para no perderte el siguiente vídeo Y además... ¡Ue! Una notificación me ha llegado justo mientras estoy grabando. ¡Qué casualidad! <risa> ¡Oh! Es G2A. Amigos, en G2A encontrarán los mejores descuentos en videojuegos, las mejores ofertas y además ribajas hasta el 90% en sus productos. Te dejo el link debajo en la descripción de este video para que puedas ir a verlo y ver con tus propios ojos lo que tienen preparado para ti y para toda la Neox Army. Compra ahora más barato y seguro en G2A. Ahora ya amigos, no perdemos ni un minuto más porque lo que viene hoy es alucinante. ¡Vamos con el video! ¡Wow! En primer lugar, comenzaremos con algo importante. La skin secreta de esta temporada se trata de Neymar Jr. Eso ya lo sabemos todos. Podemos conseguirla gratis con el pase de batalla de la temporada, ya que es exclusiva para aquellos que lo tienen. Necesitaremos hacer desafíos para desbloquearla y conseguirla de manera gratuita. Así que todo el mundo a hacer los desafíos, porque así podremos conseguir... La nueva skin de Neymar. Y seguimos con Jules. La gran hija de Midas. Sigue con nosotros, pero no su padre. Ella ahora parece ser... Tiene un nuevo traje en el juego. Tal y como su padre hizo con la versión de Midas Rex. Pero es que amigos, detrás de su capa parece ser que tiene en grande el logo de la orden de Fortnite. Y ya sabemos que Midas está en contra de todo lo que quiera que sea que lleve Fortnite. Ya que Midas fue el único que se atrevió a luchar contra ellos. Así que investigaremos qué está pasando con Jules. Y por qué detrás en la capa de esa skin nueva tiene el logo de la orden. Así que investigaremos lo que está sucediendo y no pueden perderse el próximo video. Suscríbete si no estás suscrito todavía al canal Porque esta semana tendremos el nuevo video Algo misterioso, esconde Jules La siguiente skin es Gia Literalmente me recuerda a la película de Avatar ¿Será acaso que hay preparada una nueva colaboración entre Avatar y Fortnite próximamente? Es la única skin de este tipo que tenemos en el juego Y que se parece tanto a... A la película de Avatar Creo que la segunda película está por salir todavía ¿Quién sabe? A lo mejor es un easter egg Y para finalizar ya con las skins Tenemos el gran pack nuevo de los personajes míticos de Fortnite Las mascotas de tacos, burger y tomatoide Es el nuevo pack increíble que ya se puede conseguir en la tienda de Fortnite como bien saben, hay un gran misterio con Raz en la aguja de Fortnite. Todos los jefes hablan de Raz prácticamente cuando buscamos las conversaciones secretas con los jefes. Parece ser que ha sido corrompido por la reliquia de la flecha. Esa reliquia llamada el artefacto ha convertido a Raz, un intrépido buscador aventurero, en algo oscuro. Y perteneciente a la flecha Por lo que entonces Cuando logremos vencer a Raz Oscuro Jefe Podremos ver la reliquia Que es la culpable En que Raz ahora Tenga su versión oscura Este cristal Tiene la misma energía que el cubo Y además proviene de él Esta reliquia Le ayuda a recuperar energía también Y recargarse Además, con la energía que recupera con la reliquia, también se puede curar. Realmente creo que es el jefe más poderoso de la isla ahora mismo. ¿Será que el cubo ha sido el culpable de todo esto? Sabíamos que el cubo iba a volver a ser protagonista, pero no de esta manera. Pero bueno, estuve, estábamos en lo cierto una vez más. Gracias a un youtuber sabemos ahora cuál es... El secreto de Raz. Y es que ahora sabemos que si vamos a ver a Raz con la misma skin de Raz... ...veremos una conversación que nos revela cuál es el secreto de Raz y por qué ha sucedido esto. Raz nos dice que él ha sido quien ha encontrado la reliquia. Entonces, es que él mismo ha entrado en el bucle de Fortnite... Y ahora es parte de todo esto. Perdió lógicamente la memoria como todos los que entran en el bucle. Y ahora hay dos versiones de Raz en el juego. Una oscura y una buena. Espero de corazón que la historia del juego siga por donde va. Porque me está gustando muchísimo la historia de Raz. Y seguimos con las novedades de la cabaña de Batman en Fortnite. Nuevos cómics... No estoy seguro pero creo que saldrán esta siguiente semana y ahí deberemos ver alguna novedad en el juego también. Pues la tenemos ya en el juego la nueva cabaña de Batman, lo que llegará a los cómics. Si la investigamos por dentro seguro tiene alguna pista que nadie más sabe, veamos... Han sido añadidos en la cabaña los Batarang, así se llama esto, ¿no? Son los pinchos explosivos que lanza Batman, un ordenador y poco más por ahora, una pizarra con escritos, pero creo que nada importante se esconde aquí por el momento, pero hay un reloj, un reloj que funciona amigos, me extraña que haya un reloj que sí que funciona a la perfección en el juego. Creo que este reloj tendrá algún secreto próximamente. Seguro que se para en alguna hora en específico por alguna razón. Y ahora, amigos, vamos con el gran misterio del video. Desde la última actualización de Fortnite ha habido un gran cambio. Algo que ha cambiado realmente nuestra atención en el juego. Ahora hay una isla en el juego la cual desprende un tipo de vapor de humo, es un poco extraño pero hay muchos jugadores que opinan que esto podría ser el logo de batman en el juego y esta sería su llegada, pero nos despista el humo que sale, no entendemos por qué, pero hay muchas teorías alrededor de esto ya que por ejemplo podría ser la llegada de un volcán de fortnite de nuevo al juego. Ya saben que los volcanes si sacan humo desde el principio, es que pasará algo muy pronto. Pero amigos, hay filtradores que nos dicen también que algo tiene que ver con la skin de oro en Fortnite. ¿Qué creen ustedes? ¿Que podría ser esto? Yo creo que podría ser parte de un volcán. Os leo en los comentarios. Amigos de corazón Espero que os haya encantado este vídeo Si es así ya sabéis reventarlo a likes Suscríbete al canal si no estás suscrito Porque estaremos un paso más cerca del medio millón de suscriptores Recuerda seguirme en mis redes sociales Que las tienes debajo en la descripción Ven a chequearla en la descripción Que la tienes aquí debajo Y nos vemos en el siguiente vídeo cracks Un besito a todos Muchas gracias por verme Chao